Muy buenas, gente. Antes de nada, quiero agradecerlos mucho por los 80 suscriptores. Y hoy, y el día de hoy, vamos a. ¿Cómo decirlo? Para que no sea un ofensivo. Así no me dicen es que me plazca. Las que tengo actuales: recolectar 5 herraduras, completar 60 mapas en Racing y 60 mapas en Defilante. Bueno, creo que lo he dejado claro. Vamos a empezar por... Bien, bien, ya estás, saliste ¿eh, tú. Hacer los mapas en Racing. Bueno, vamos allá. Puede ser una que haga que poco ratones, porque si entro a una, a una sala que tenga más ratones me puede pegar alto lag. Entraría a esta. Racing 6 Y este es el evento de que, les, de que les estaba hablando Este es el evento de San Patricio Si han recolectado eh, Cómo llamarles Para que no sea ni ofensivo tréboles. Si tienen tréboles, herraduras y ¿y cómo se le llaman estas cosas? A ver, déjeme pensar. Vendría vendría siendo como un caldero lleno de monedas. Si tienen esas tres cosas y hayan juntado bastantes, puede comprar puede comprar algunas cosas que, que ven aquí como títulos o insignias. Les recomiendo mucho que junten esas cosas porque les puede servir de utilidad. Aquí vamos Y terminamos en segundo lugar Y soy nivel cincuenta Y ustedes probablemente van a decir Oye, ¿por qué tiene este tono de voz tan grave? Y yo les diría Porque, porque francamente ya soy, ya soy un adolescente Y ustedes probablemente ya entenderán Vamos a fingir que eso no pasó. Y de hoy lo prometido es deuda. Y lo prometido es deuda. Es hacer misiones y otras cosas. Ya saben. Este mapa fue creado por Mapsila. Este es el más difícil de todos. ¿Por qué lo digo? Pues les voy a explicar. Para llegar al otro lado tendrá que subir así en fondo. Así como lo estoy haciendo. Y luego al llegar arriba. Trata de rebotar varias veces hasta llegar al otro lado. Tengan cuidado que si lo hacen tan. si lo hacen a lo loco. Rebortarán, rebotarán a lo loco y después caerán al vacío y morir. Si lo hacen bien es garantizado que lo lograrán. Si no grabaría una, por una trinidad Dead Maze, me, me estaría en mejor forma. Yo, yo no probablemente me van a decir, ¿por qué ya no juegas Dead Maze? Bueno, porque he perdido todos todas mis armas. Ups, creo que no calculé la distancia. Ay no, ya nos quedan 10 segundos y, y ya me tardé más. Que hacerlo, y ahí hay que hacerlo rapidito <risas> No toque el agujero Tiene que hacer esto, Tierra Mira, si les toca mapas como este. Pues yo no estamos pensando para hacer tanto ejercicio. Bueno, aquí vamos, y seguramente fracasé, <risa> tiene que hacer esto diariamente como, es, como lo hacen los demás, tendrán más práctica y así podrán hacerlo más fácil. Y les toca mapas como estos, tiene que hacer como lo hacen los demás. Se los muestro en grabación. Carajo, no alcancé a subir. Trate de calcular. No, seguramente no vamos a poder. No, no pudimos. Eh, un... Un trébol quizá me sirva de algo. <risa> y si uno se pregunta, oye, ¿por qué se escuchan disparos en tu casa? Y sí, mi primo Nicolás está jugando Free Fire. Si sí tiene, sí. Sí tiene un celular con, con una capacidad de almacenamiento de dispositivo, de la memoria de dispositivo tan enorme Descarguen Free Fire y descarguen Tube Recorder Y los pueden subir a Youtube Ay, ya, ya, ya llevamos más de 10 minutos grabando mm, Ok Creo que este sería más fácil, creo, creo que la clave, la clave está en hacerle así, ven, tiene que hacerle así, para los que no lo han jugado. soy yo en realidad me acabo de cortar el pelo como lo diferente y bueno Los vamos a dejar hasta aquí, espero que les guste el video, recuerden darle like, compartirlo con sus amigos. Nos vemos, aquí se despide Luigi Pro Gaming Youtube y hasta la próxima.